Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica Saludos Puerto Rico, hoy es martes 4 de abril Y una nueva oportunidad para ganar llegó con Lotería Electrónica Les saludo a José Figueroa, feliz de que nos acompañe Los sorteos de esta tarde serán certificados por la Auditora Caridad Guiñones De la firma Auditores Aquino de Coldwell Foreign Company Y supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica aquí en el estudio. Prueba tu suerte con Loto Cash, que para mañana cuenta, escucha bien, con 1.750.000 dólares. Así como lo escuchas, tampoco dejes pasar la doble revancha que tiene acumulado, 530.000 dólares, que son buenísimos. Y el Powerball te espera con 170 millones de dólares. Y justo en el sorteo de ayer, lunes 13 de abril, hubo un ganador de un premio secundario por 100.000 dólares dólares en una jugada automática vendida en Valencia Mini Market en San Juan. Un importante, juega que tú puedes ser el próximo ganador con Lotería Electrónica. Ya compraste tu juego instantáneo de la Lotería Electrónica. Raspa tu suerte con el nuevo juego instantáneo. No esperes más. Busca y juega el Jackpot instantáneo y podrás ganar más de 5 millones en premios cash. Juega para que te pegues con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Y continuamos con nuestra campaña contra el fraude. Recuerda que el medio que están utilizando los estafadores para engañarte y robarte es principalmente a través de las redes sociales con páginas como esta que ves en pantalla. Si alguna persona te ofrece un boleto por redes sociales o cualquier otro medio, no lo compre porque es un boleto falso y no lo podrás cobrar. Solo son válidos los boletos que compres en establecimientos autorizados de lotería electrónica. Ya son muchos los que han perdido miles de dólares con este tipo de fraude, así que no caigas en la trampa, no seas una víctima más. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes comunicarte a las oficinas de la Lotería Electrónica al teléfono 787-250-8150. Y ahora sí, ya estamos listos para darle comienzo a los sorteos de la tarde de hoy y comenzamos con el sorteo del Wild Ball, el bolo que cambia tu suerte. Adelante. Y el número ganador en el Wild Ball lo es el 0, repito, el número ganador en el Wild Ball es el 0. Y ahora continuamos con el sorteo de pega 2. Mucha suerte para todos, adelante con el sorteo. Primer número. 1. Segundo número. 8. Los números ganadores en el pega 2 son 1 8, repito, 1 8, el 18. Y ahora continuamos con el sorteo de Pega 3. Nuevamente, mucha suerte para todos. Adelante con el sorteo. El primer número es el 0. Segundo número. 9. Tercer número. 8. Los números ganadores en el Pega 3 son 098 9, 8, 0, 98. Y finalizamos los sorteos de la tarde de hoy con el Pega 4, donde sin duda alguna usted tiene otra gran oportunidad de ganar. Adelante, primer número. 9, segundo número, 8, tercer número, 6. Y el cuarto y último número que completa el sorteo para la tarde de hoy es tanto como el número 3. Los números ganadores en el PEGA 4 son 9862, repito, 9862, 9862. Muchas felicidades a todos los ganadores en la tarde de hoy. Te invito a que visites nuestra página oficial, loteriasdepuertorrico.pr.gov. esperamos en el sorteo de esta noche a las 9. Gracias por acompañarnos y que tengan excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. Aquí estamos, es presentado por Mirta de Perales. Cualquiera que sea tu problema de belleza, Mirta tiene la respuesta. Goya Feed, recetas, nutrición, salud. Y LifeLink de Puerto Rico. Regístrate como donante de órganos y tejidos en donevida.puertorico.org. Con el auspicio de Home Complements, Home Decor y El Mercado de Juguetes. Saludos familia, Martes Santo en esta semana mayor. Bienvenidos a un nuevo programa de Aquí Estamos. Agradecidos de que nos elijan para ser.